Siento, siento tu voz Y yo amo, hacerte el amor Deja que sea yo Y yo quiero acariciar tu alma y sentirte dentro de mí El amor se ve el amor, deja que sea yo.